Nuestra Constitución nos protege a todos y a todas en nuestro carácter personal y establece que tenemos derecho a protección de ley contra ataques abusivos a nuestra honra, nuestra reputación y a nuestra vida privada o familiar.